me refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído Para mí, una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente, continuamente, continuamente, continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, oh Señor. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del Porque tú oh Señor Jehová eres mi esperanza y seguridad porque tú del vientre, de las entrañas de mi madre, oh Señor, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Continuamente. I'm